¿Seguimos con qué, Amado? Nos queda, bueno, ok, está bien. Vamos al, vamos a ver, mira, vamos a hablar así brevemente antes de que uh -huh. termine el programa. Eh, ya nos quedan unos minutos de la nueva Cámara de Cuentas. Sí. El Senado escogió ayer, martes, a los miembros de la Cámara de Cuentas tras un proceso de entrevistas y un informe presentado por la Comisión que estudió los temas que envió la Cámara de Diputados. Los nuevos miembros eh, son Yanel Andrés Ramírez como presidente, Elsa Catano, vicepresidenta Tomasina Tolentino Mackenzie, secretaria Mario Fernández Burgo y Elsa María Peña Peña. La elección de los miembros había sufrido algunos contratiempos y no fue hasta ayer que se hizo el anuncio. El Senado había recibido en marzo las ternas enviadas por los diputados. Antes de darse a conocer los nuevos integrantes del órgano fiscalizador, Antonio Taveras, presidente de la comisión, había dicho que trabajaban por una Cámara de Cuentas como lo demanda la sociedad. Recordamos que la Cámara de Cuentas ha estado en el ojo del huracán por, los, por las investigaciones a la actual gestión encabezada por Hugo Álvarez, Carlos Noé Tejada Díaz, Secretario Margarita Melenciano Corporán, Félix Álvarez Rivera y Pedro Antonio Ortiz Hernández. Así es que estos son los nuevos integrantes, ahí están las fotos eh, tú tienes los lo perfiles así brevemente Están eh, en, el, en... en el listín Ajá. bueno tendríamos porque se conlleva un tiempecito sería interesante Amado citar las expectativas que había al respecto con la creación de la cámara de cuentas cuando uno eh, siempre utiliza el término o, la, o el nombre de esta institución más bien como que siempre quiere conectar con cuentos porque anteriormente se hablaba de la cámara de cuentos, sabemos que esta institución muy criticada eh, por el, la, el poco trabajo que realizaban para lo cual fue eh, formada de indagar, de investigar de llevar sobre la mano el comportamiento de los funcionarios y de las instituciones del Estado nunca cumplió con la labor para la que fue formada ojalá y el nuevo incumbente de la Cámara de Cuentas eh, revise el, los niveles de sueldo porque eso sí es una, un dislate enorme Totalmente. Los, los niveles de sueldo que tienen esta Pero gente. Pero recordar, Amado, la hermana del expresidente, 500 mil y tanto, eh, que ganaba como eh, vice eh, encargada luego de, del, del presidente de esta institución, del director. O sea, estábamos hablando de unos sueldos escandalosos. Totalmente. ¿Cuánto escandaloso. era el del presidente? 800 mil eh, y sí, tanto. O sea, gente que una no puede locura. justificar ni, la, ni siquiera el 20% de esos sueldos de en, la, en la empresa privada. Y, o sea, su conocimiento, su desempeño, sus condiciones, no son para llegar ni siquiera al 20% de esos sueldos, pero como ellos son... Su valor real en el real en el mercado. No es Nunca ese. voy a olvidar esta frase del presidente Medina, así del expresidente Medina. Sí, así mismo Entonces, eh, no, no solo ese aspecto que ya de por sí es gravísimo, sino el comportamiento de ellos en lo que tiene que ver con el desempeño de sus funciones. Y la investigación, indagación, sometimiento de los funcionarios la, e instituciones me, nunca cumplieron. Me llama la atención de que está cargada de contadores públicos autorizados, de especialistas en el tema contable, y tiene un solo abogado. El abogado que tiene es un miembro del PRM, que es este señor que está aquí en la foto. Okay. Este es el presidente, eh, pero me llama la atención y digo, caramba, eh, ¿Será que le han cogido miedo a los abogados de la Cámara de Cuentas? Porque ha habido muchas cosas alrededor de la Cámara de Cuentas. Sí, sí. Yo, mira, yo lamento mucho, lamento infinitamente, que de los pasados miembros de la Cámara de Cuentas, hay un, hay, un amigo, hay un amigo mío a quien le tengo mucho cariño, mucho aprecio, y sale de ahí con ese San Benito encima, que es Feli Álvarez Castillo de Puerto Plata. Feli Álvarez era, era procurador general de la corte de Puerto Plata, pidió una licencia, no sé si renunció finalmente porque tengo entendido que la licencia en el Ministerio Público no pueden pasar de dos años y creo que él tenía más tiempo ahí. Entonces al final Feli Álvarez, que es un muchacho muy honrado, trabajador, eh, salió de la Cámara de Cuentas con el San